rectoria rectoria equipo parte tic quería dar eh, la palabra pero antes de todo el agradecimiento al rector de la universidad del país Vasco que hace posible la, la existencia de nuestros cursos el sostenimiento académico de cooperación entre ámbitos universitarios también de vuestros países y sobre todo por su presencia en un acto académico eh, que refrenda de esa manera el apoyo a lo que son nuestros cursos. Tener con nosotros al, al rector para inaugurar este acto representa para toda nuestra pequeña comunidad un, un baño de autoestima respecto a la importancia del derecho internacional. Y como nuestro lema es Semanta Sabalsasú, que mejor que yo lo podrá expresar nuestro rector, tiene una directa conexión con lo que es el sentido de la solidaridad y de la empatía en el derecho internacional. Es que regasco, ñaqui, Dios mío. Es que ríos, coño, soy. Señor Director General de Naciones Unidas y Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, señores codirectores de los cursos, señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas. Ongi etorrin ideal de ticere, gure universitateak antolatzen dituen Vitoria Gasteizko Nacio Arteko de dearen eta Nacio Arteko Arremanen ikastaro hauetara. Nik baino beto dakizuen suenés. Y Castaraoe, IBILBIDE Académico lucea Daukate, baña Gurera Kundari, Lotus y Chaiskion, Gure Universitateak, UPV, izena y Sena, egun, beraz, Euskal Herriko Euskalerico Universitatearen, Nortasunean, Errotuta Daude. Aspima berda, Joanden y Casturtek, y Casturtetik, Nació Artecosus en eta Nació Arteco Arremanen y Gure universitatearen uda ikastaroen baitan kokatuta daudela. Beraz, lotura are sendoagoa, eta egonkorragoa da gure universitatearen egiturarekin. Ikastaroak bat datos upu Uda y uda ikastaroen el elburuekin. Hain Ainsusenere, gauko gertakari politiko eta e iburuzko asterketa eta estagaida gune berezibat eskaintzea. Gauregungo egungo mundu globalizatu honetan, nació artean gertatzen diren aldaketek gero eta eragin carraguadute, dute gure gure kultura nortasunean eta gure gitura ekonomikoan. Beraz, baldintzatzen dute gizarte eta pertsonen guztien ibilbidea. Buenas tardes, y mi bienvenida también como rector de la Universidad del País Vasco, a la inauguración de esta nueva edición de los cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la UPVHU. Un año más, una edición más, por tanto. Esta es la 34ª desde que se organizaron por primera vez en el seno de nuestra universidad. De todos modos, los cursos recogen una larga tradición de encuentros académicos vinculados con las relaciones internacionales aquí, en Vitoria-Gasteiz, desde 1946. En efecto, los cursos tienen una trayectoria dilatada bajo la organización de la Universidad de Valladolid antes de la creación de la UPVHU, momento en que tomamos la responsabilidad de su continuación. Se puede decir con rigor, por tanto, que el año próximo los cursos cumplirán 70 años, 70 años de estudio y reflexión acerca de cuestiones internacionales en Vitoria-Gasteiz, bajo la égida de un filósofo y jurista de ascendencia vitoriana, Francisco de Vitoria, que fue uno de los primeros precursores del derecho de las gentes. En esa tradición, la que ha decantado año a año una iniciativa de singular relevancia académica, los cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de vitoria Gasteis constituyen una referencia científica de primer orden dentro de su ámbito de investigación. En ese sentido, la Universidad del País Vasco se precia de acoger, organizar y alentar esta iniciativa anual dirigida a analizar en profundidad distintos aspectos de la actualidad internacional en sus vertientes política y jurídica. Quiero destacar y agradecer también la presencia entre nosotros de Francisco Javier Sanabria Valderrama, director general de Naciones Unidas y Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores. La integración como miembro no permanente del Estado español en el Consejo de Seguridad de la ONU es sin duda un hecho de gran relevancia. Y estoy seguro que la conferencia que hoy ha impartido el señor Sanabria ha sido de gran interés para entender el funcionamiento de dicho Consejo y también el estado actual de las relaciones internacionales. Deseo agradecerle en especial su asistencia a estos cursos y su valiosa, valiosa aportación de hoy. Por mi parte, nada más. Reitero mi satisfacción por la organización en Vitoria-Gasteiz de una nueva edición de nuestros cursos y mis mejores deseos para el desarrollo de estas sesiones de trabajo. Muchas gracias.